Coloco rojo. Y con bueno, ahora sí voy a hacer aquí Shift R para colo colocar mi región final. Shift R. Listo, me coloca ahí mi edito. Coloco estrofa final. Selecciono el color, lo voy a colocar este azul, a ver. Bueno, esto me generalmente no utilizo tantos colores así a, a la loca, pero es un poco para diferenciar. Entonces, ya tengo mis marcas y tengo mis regiones. Eh, si yo, por ejemplo, no tengo, no yo sé que tengo que, que grabar a veces muchos instrumentos, esta es una buena forma para, para ahorrarnos a veces eh, tiempo de, de mover varios ítems que se encuentran en una misma fila. Y si por ejemplo está muy largo, yo tengo que ir a seleccionar hasta abajo. Claro, aquí este es un, es un proyecto muy sencillo con, con instrumentos que se ven, que son visualiz visualizables muy, muy fácilmente. Pero cuando es un proyecto muy grande, eh, mover eh, varias partes, seleccionar algunos ítems a veces se nos puede dificultar. Entonces las regiones nos pueden servir para eso. Entonces yo puedo por ejemplo mover esta región más hacia la derecha. Por ejemplo, la quiero mover hasta acá, entonces me mueve todo, todo el grupo. Por ejemplo, lo muevo por aquí, ok. Que no quiero que comience aquí, que comience más adelante. Entonces la puedo mover, sí, aquí me, me aparece una señal desde do hasta donde lo voy a mover. Entonces ahí voy moviendo. Me muevo más para acá y, y me va moviendo todo los, lo que está dentro de esa región, en vertical. Uh -huh. bueno, esto lo vuelvo y lo coloco aquí bien bueno, es es muy agradable, bueno, vamos a ver aquí ahora sí eh, región marker manager que aquí también podemos ir a, a modificar algunas cosas ¿sí? que la estrofa mm, si yo tengo algún nombre mal escrito Aquí puedo rápidamente ir a, a cambiarlo. Si sí, aquí está la marca del coroa y aquí región coroa. Sí, no. Aquí coroa, voz, mujer. Entonces, entonces ahí lo, lo, lo, lo, lo puedo cambiar esas cositas. Cuando tenemos muchas marcas entonces aquí podemos inserir, insertar y a través de, de las palabras por ejemplo aquí esto me va a visualizar las, las palabras que empiezan por esto bueno este es un modo para ordenar nuestro proyecto y tener más presente lo que, lo que estamos haciendo por, por regiones por sectores. Mm, bueno. Vamos a seguir viendo que tenemos más por acá. Sí, Time Signature Tempo Chain Maker. Bueno, este es para, sirve para cambiar eh, nuestro tiempo de acuerdo donde nos vayamos a ubicar. Los Voy a remover. Los voy a remover de aquí. Ok. Aquí estoy viniendo ciento a 108. Estoy viniendo con un tiempo de 108. Si yo quiero que, que de aquí en adelante me cambie el tiempo, simplemente entonces voy a insertar. Le digo, le agrego una nueva una marca. Entonces aquí se me despliega esta ventanita y le puedo escribir el tiempo en que quiero que comience a andar. Entonces yo quiero que aquí, por ejemplo, me vaya a 90. Y digo OK. Mm, y aquí en esta partecita me, a, me, me lo puso a 90. Voy a hacer una marca aquí veamos a ver si sí si me va a 90. Voy a colocar el metrónomo. Sí, ahí están dando ya a 90 de, a partir de aquí en adelante. Aquí vengo con, con 108. Bien, bien. ahí va más lento bueno voy a colocar otra marca aquí otra marca otro cambio de tiempo voy a colocarlo aquí a 40 para que sea más drástico el, el cambio y así notemos la diferencia entonces aquí viene a 90 aquí viene a 40 se viene todavía más lento ¿Sí? bueno aquí vamos a insertar otra marca Voy a colocarlo a 150. Entonces aquí ya me empieza a cambiar de a 150 el tiempo. Ahora aquí este tiene una opción. Por ejemplo, si me meto aquí en el 40, le doy clic derecho a editar. Y le, le, le coloco gradual. Lo que hará es que a partir de aquí hasta el 150 comenzará a aumentar, eh, comenzará gradualmente y cambiará ese tiempo. Sí, el espacio fue muy corto, pero eh, con esta visualización, venga, vamos a ver con nuestro... con nuestro tiempo, el envolvente de tiempo eso, ahí podemos ver, visualizar ese cambio de tiempo gradual, claro está que aquí también, por ejemplo, vamos a ver, podemos editar eh, el tipo de, de compás que queremos y que lo que, por ejemplo, yo estoy trabajando con, con dos cuartos en este proyecto yo puedo tranquilamente colocarlo en tres cuartos, por ejemplo haría ton chan, ton chan to, ta 2 ta. 3 y aquí empieza 40 vamos a ver a colocarlo más adelante si sí, puedo también moverlo más adelante hasta otro compás y así podemos ver progresivamente cómo va cambiando el tiempo poco a poco empieza a ir sub a subiendo. Listo. Entonces ahí tenemos nuestro modo de cambiar los tiempos. ¿Qué más podemos decir de aquí de esto? Bueno, aquí es la posición desde donde está, que está en este en el copás 47. Le podemos decir que puede empezar desde el 48. Pum, empieza desde el del 48 Podemos decirle también que desde aquí hasta aquí me vaya a graduar Van a ver Edit, dijo que gradual Sí, entonces ahí me empieza de 90 Empieza a bajar hasta 40 Bueno, eso ya es con <risa> Espero que más o menos hayamos visto qué es Estos cambios de tiempo pero también podemos colocar otros, o, otras asignaturas, ¿no? Me limité solamente a las más convencionales: 4 y 3, por 6 octavos. Entonces, aquí, 6 octavos: 1, 2, 3, 4, 7. Bueno, eran 8. Bueno, entonces lo podemos cambiar como queramos. Listo.